hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión seguimos con la edición de mallas pero me voy a centrar en algo que creo que va a ser bastante interesante hoy solo vamos a hablar sobre las normales ya estuvimos explicando en un vídeo anterior que las normales de una cara eran una línea perpendicular al punto de contacto con el, con el plano, ¿vale? O la zona en la que se encuentra eh, la cara, ¿vale? Eh, Blender nos representa estas normales con un color azul clarito. Lo estuvimos viendo en un vídeo anterior. No os preocupéis porque os lo voy a poner ahora otra vez. Adicionalmente a esto, eh, los vértices también disponen de normales. Pero en su caso la orientación de estas normales está eh, determinada por la dirección eh, de las normales de todas las caras adyacentes a cada vértice. ¿vale? Además, Blender nos va a pintar estas normales en un color azul oscuro. Por tanto, disponemos de dos tipos de normales. Normales para las caras y normales para los vértices. Para que lo veáis, me voy a venir aquí, vamos a tomar a nuestro cubo. Como ejemplo y aquí eh, entrando en el modo de edición perdonar aquí en esta parte de aquí teníamos para ver las normales de acuerdo este icono de aquí nos va a representar las normales de los vértices y para que se vean las voy a hacer crecer un poquito vale y veis que están en un tono azul oscuro vale como os he comentado adicionalmente tenemos este icono de aquí que va a representar las eh, normales de las caras, que lo voy a mostrar también. Y veis que se muestran en un color azul clarito. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien. Pero además de todo esto, Blender nos va a permitir eh, para cada objeto personalizar normales. Estas normales tienen un nombre, se denominan Split Normals. Y la traducción que han hecho al español... En Blender. Ha sido normales divididas. Estas normales. Lo que hacen es. Subdividir las normales de los vértices. En base a las caras adyacentes. Parece un poco complejo. Lo vamos a ver. Que viéndolo. Lo vamos a ver más claro. El icono para mostrar esas split normals. Es este icono de aquí. Nos van a aparecer en un tono rosado. ¿Veis? Y aquí aunque vemos muchas líneas. Vamos a ver si podemos entender cómo funciona esto. Fijaros, tenemos una línea que va eh, disparada en el eje Z, ¿vale? En cada uno de los vértices que corresponden a esta cara de aquí. Están en paralelo a esta normal de aquí, ¿vale? Y lo mismo va a ocurrir con cada una de las normales que tenemos a cada lateral. Esta, esta, esta normal que tenemos aquí, ¿vale? Está orientada en base a esta cara. Y... Esta normal que tenemos aquí, ¿vale? Están orientadas en base a esta cara. Por lo tanto, nos está mostrando, como son tres las caras que tenemos adyacentes al vértice, nos está mostrando tres split normals. Estas split normals, eh, las podemos, como os he comentado, editarlas. Eh, en los siguientes apartados que vamos a ir viendo, os voy a ir explicando cómo se hace. ¿vale? Pero bueno, eh, podemos, por ejemplo, rotarlas, ¿vale? Y hay un modo de rotación específico para rotar normales, o bien lo que podemos hacer es eh, fusionar eh, normales, podemos separarlas, podemos hacer muchas cosas. Lo vamos a ir viendo ahora poquito a poco, vale. Y voy a tratar de daroslo muy mascadito, muy detallado para que lo podamos entender bien. Al editar estas normales, Blender va a activar automáticamente el suavizado automático o el auto smooth, vale. Eh, porque mm, es necesario para poder representar estas normales. El autosmooth lo teníamos, si recordáis, aquí en el panel de, de opciones, en la pestaña dedicada a las mallas o a los datos de, eh, de objeto, aquí en normals, ¿vale? Está el auto smooth Si yo editara cualquiera de estos split normals, ¿vale? En los vértices, eh, automáticamente se va a activar el auto smooth ¿vale? y además aquí en geometry data eh, nos va a, a crear una pestañita dedicada a, los, a las split normals veis que aquí aparece un signo de más pero en el momento que realicemos cualquier modificación en lugar de un signo de más lo que va a aparecer es un aspa como en los casos de aquí arriba vale todo esto lo vamos a ver ahora pero antes de empezar con esto vamos a ver primero la orientación de las normales es importante y la primera parte del submenú que tiene Blender dedicado a las normales dentro del menú de, de mallas eh, está eh, orientado a trabajar precisamente con esta parte. ¿vale? Así que eh, voy a ocultar de momento las split normals, me voy a quedar solo con las de los vértices y las normales de las caras y vamos a ver esto un poquito. La orientación de las normales, como estáis viendo, en este caso están apuntando hacia afuera de nuestro objeto, ¿vale? eh, La línea indica la dirección en la que se encuentra la normal. Si la línea no la viéramos, significaría estaría hacia adentro posiblemente y eh, eh, estaría, eh, la orientación de esa cara sería hacia el interior del objeto, ¿vale? Para ver la orientación, ya estuvimos viendo en un vídeo anterior, teníamos aquí una opción, Face Orientation, ¿vale? Que nos va a mostrar en un tono azul las caras que están apuntando hacia afuera y en un tono rojo las caras que están apuntando hacia el interior del cubo, en este caso el cubo, ¿vale? Para que lo veáis voy a seleccionar con el teclado no numérico las caras, ¿vale? Voy a seleccionar esta cara y la voy a eliminar, ¿vale? Fijaros, el interior del cubo está rojo, ¿vale? Eso significa que eh, la cara eh, por aquí es la cara interior y por este lateral es la cara exterior. Aquí en el submenú de normales lo que podemos realizar es una inversión de las caras. Si yo selecciono por ejemplo esta cara y vengo aquí y le indico que quiero invertirla, flip, ¿vale? Fijaros que se ha puesto de un tono rojo la parte exterior de la cara, la línea de la normal como veis se ha bajado y si miro por dentro del cubo veis la, la cara interna, ¿vale? Es eh, el la cara externa, realmente es la que está pintada en azul y es hacia donde está orientado la, la normal, ¿vale? Bien, eh, es importante que la orientación de las caras sea la adecuada porque va a impactar de una manera u otra con eh, la forma en la, que vamos a, eh, en la que nos va a mostrar el objeto los resultados o bien cómo van a interactuar otros objetos con el nuestro. Hablo, por ejemplo, de las luces. La, la tonalidad de luz que recibe un objeto está eh, condicionada a las normales del objeto, ¿vale? Cuanto más eh, estén las normales apuntando hacia la dirección de la luz, más va a brillar nuestro objeto. Y cuanto más en contra se encuentren de la dirección de la luz, más va a estar sombreado nuestro objeto. Es la forma que va a tener de eh, simular esas sombras y luces dentro de nuestro objeto, ¿vale? Voy a deshacer. Vale, os habéis fijado, vuelvo a rehacer. Fijaros en las normales de los vértices, ¿vale? Que ahora se promedian de, en, en base a esta cara, a esta cara, y las líneas bajan, lo veis, ¿no? Y si deshago, vuelven otra vez a su posición natural, ¿vale? Podemos eh, forzar que las caras eh, se orienten hacia adentro o hacia afuera, eh, en base a sus normales. Con las siguientes opciones que tenemos aquí, de recalcular hacia afuera con Shift N o bien con recalcular hacia el interior con Shift Control N. Si yo eh, selecciono esa cara y hago mayúsculas Control N o Shift Control N, va a recalcular la cara hacia el interior del objeto. ¿vale? Y si lo hago con mayúsculas N, la va a recalcular hacia afuera. ¿Cómo calcula Blender? La, ¿Qué es la cara interior y la cara exterior? Porque, bien, vamos a ver una cosa. Eh, si yo muevo este objeto en X, lo vamos a poner allí un poquito retirado, ¿vale? Y creo un plano. ¿Cómo determina Blender que esta cara es la cara exterior y esta cara es la cara interior? Bien, fijaros. Si yo selecciono, eh, el, la, la, eh, Blender lo hace determinando eh, los ángulos de las caras adyacentes. Fijaros que esa es la cara exterior, eh, perdón, interior, la que está abajo pegada a la base. Si yo selecciono mi objeto y tomo las, las aristas, por ejemplo, y las estruyo hacia arriba, mirad, ya ha determinado que ya no es la cara interior, ahora es la cara exterior. Y si yo tomo esta cara de aquí en el teclado no numérico y la elimino. Esa cara de ahí es la interior, ¿vale? Es decir, Blender está recalculando cuál es la parte interior y exterior de las caras constantemente. Pero esto no es una ciencia exacta. Y en un momento determinado, Blender puede entender que una determinada cara es, eh, por un lado, es interior cuando realmente debería ser exterior, ¿vale? Por ese motivo tenemos que hacer el cálculo. Voy a eliminar este objeto. ¿Vale? Para que veáis cómo impacta el, el tener las caras hacia el interior o hacia el exterior. Voy a añadir un cubo. Lo voy a mover en I o en Y si sois latinos. Voy a crear un nuevo cubo y lo voy a mover también en Y. ¿vale? Ahora voy a seleccionar esta cara. Eh, esta cara. Y esta cara, voy a hacer mayúsculas, control N, para que la recalcule hacia adentro, ¿vale? Y si yo ahora, si yo tomo el cubo, este que tengo aquí, con todas sus caras bien orientadas hacia el exterior, y lo subdivido con control 2, ¿vale? Fijaros, me genera unas subdivisiones, ¿vale? Y esferiza un poco nuestro cubo, ¿vale? Si hago la misma operación con este cubo, control 2, fijaros. ¿Veis? La orientación de las caras determina cómo va a mostrarse el objeto y vemos cosas raras en este objeto. Ahora bien, si yo entro en el modo de edición y selecciono estas dos caras y hago control, eh, o sea, perdón, mayúsculas N y la reoriento hacia afuera, veréis que el objeto ya sí toma la misma forma que el otro objeto. Para que veáis la importancia de tener caras eh, cambiadas. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Ya eh, prácticamente creo que hemos visto todo lo que atañe dentro de las normales a, a estas eh, normales de vértices y caras. Ahora vamos a ir con las split normals. Entonces lo que voy a hacer es ocultar estas y voy a mostrar las split normals. Bien, las split normals, eh, como os comentaba, eh, son eh, personalizables. Aquí podemos realizar, por ejemplo, una rotación. De estas, de estas normales. Para ello seleccionaré los vértices con el teclado no numérico. Me he dado cuenta de que no se ha puesto el teclado. Ahora. Bien, os comentaba. Eh, yo puedo seleccionar, por ejemplo, los vértices. Y eh, realizar una rotación de estas normales. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo pulsar la tecla R para rotar y a continuación la tecla N, de esa manera lo que entramos es un modo de rotación de, la, de las normales, ¿vale? O bien podemos ir al menú donde tenemos las normales. Si no queremos ir aquí a Mesh, Normals, podemos pulsar la tecla Alt-N y nos va a mostrar este menú en, en pantalla, ¿vale? Si yo hago Alt-N, le muestra el menú y yo aquí puedo decir que lo que quiero hacer es una rotación. Antes de, de hacerlo, fijaros en este lateral, ¿Vale? El autosmooth está desactivado, ¿vale? que era lo que os comentaba. Y ahora en el momento que yo empiece a editar esto, activará el autosmooth. ¿vale? Bien, Alt n, rotar y las voy a rotar de esta manera. Ahora bien, si lo que queremos es realizar simplemente la rotación de una determinada normal, de un, una split normal, de todo el paquete de normales que salen de un determinado vértice, tenemos que realizarlo seleccionando tanto vértices como caras. Para ello, aquí arriba, podemos hacer, eh, hemos hecho clic en vértices, si hago mayúsculas, clic aquí, hago la selección múltiple y selecciono las caras también, ¿vale? Ahora lo que tengo que seleccionar es el vértice que me interesa, eh, sobre el que quiero realizar la rotación de la normal en cuestión y la cara asociada a la normal que quiero modificar, ¿vale? Si es esta, esta normal, seleccionaría esta cara de aquí. Si hago la rotación de la normal, veis, me rota simplemente esa normal, ¿vale? Además, eh, puedo restringir ese movimiento con el, pulsando la tecla Y, X o Z en base a lo que me apetezca, ¿vale? Y de esa manera realizo esas rotaciones, ¿vale? Bien, vuelvo a seleccionar los vértices. Esta es la disposición que tienen las split normals con, sin, sin haber realizado un suavizado de nuestro objeto. Ahora bien, si yo me voy al modo de objeto, botón derecho, Shade Smooth, y vuelvo a mi objeto a la vista edición, en modo de edición, veis que la disposición de las normales se ha ubicado de la misma manera que las normales de los vértices, ¿de acuerdo? bien si lo que quiero es que las normales por cuestión que sea necesaria estén apuntando todas en una misma dirección vale de una determinada por ejemplo este grupo de normales de aquí lo que haré será con alt el saco el panel eh, set from faces y fijaros que establece todas las normales en base a la normal de la cara que tengo aquí a lo mejor eh, en este ejemplo no es, muy, no es muy claro el motivo, pero eh, puede tener que ver si tenemos eh, superficies eh, que está generando una degradación eh, de, de luz o de sombreado, y nos interesa pues, que destacar ahí la, la, que, que, que todo el color sea plano en esa zona, pues orientando estas. Eh, normales en, dirección, en la misma dirección voy a conseguir ese efecto, ¿vale? Recordar que os he comentado antes que, por ejemplo, los efectos de luz están condicionados a cómo eh, están dispuestas las normales. La siguiente opción que tenemos en el menú es Point to Target. Si yo hago Alt-N, perdón, es que no tengo el foco en la pantalla, Alt-N, ¿vale? Point to Target. Su atajo de teclado, Alt-N. Y esto lo que nos va a permitir es que todas las normales que tengamos seleccionadas se orienten hacia un punto en concreto que nosotros seleccionemos. ¿Cuál es ese punto? Bueno, pues podemos eh, pedir que sea al cursor del ratón o bien al punto de pivote o al origen del objeto o a la posición del cursor 3D o a la selección del, de, de, de una selección de un elemento de malla, ¿vale? La manera de activar esto, bueno, el, el funcionamiento de esta herramienta es una vez que lo activemos, si nosotros pulsamos Alt-N, aparecerán, eh, os lo voy a explicar primero y luego lo vemos, aparecerán en la parte superior de la pantalla eh, todas las opciones que tenemos. Bien, hay una serie de opciones que son alternadores, que son la tecla A para alinear, la S para esferizar y I, Control-I para invertir, ¿vale? En función a esos alternadores, el funcionamiento de la herramienta va, va a ser de una manera o de otra. Y eh, con diferentes variaciones de teclas, pues podremos elegir los eh, puntos hacia los que queremos que se orienten nuestra, nuestras normales. ¿vale? Os voy a mostrar un ejemplo, ¿de acuerdo? Así que voy a hacer Alt-L y ahora ya tengo la herramienta la, activa en este momento, esperando eh, que le indique cómo quiero que me oriente los, las normales. No me voy a entretener mucho para ver todas las opciones. Vemos una, si queréis, por ejemplo, por ejemplo al punto de origen, que está aquí. Si yo le doy a la O, vale que está aquí, o si le doy a la O, fijaros, todas las normales se orientan al punto de origen. vale Esto, eh, con el resto de opciones, eh, funciona de manera similar. Jugad con ello, ¿vale? Y, y lo veis, porque ya el vídeo se está prolongando bastante. ¿Vale? Botón derecho. Y se quedan así, ¿de acuerdo? Las siguientes opciones que os voy a explicar van a ser la de Split y Merge o fusionar y separar, normales. Bien, eh, tenemos las normales, eh, al haber hecho el Shade Smooth, se han unido todas, ¿vale? Y están apuntando en, en las direcciones de las normales de los vértices, ¿vale? Entonces, eh, lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo si yo hago alt n y selecciono split veis que me separa todas las normales nuevamente he seleccionado todo y ha tenido en consideración todas las caras ahora bien si las vuelvo a unir alt n y hago merge ¿vale? me las vuelve a, a unir como las tenía al principio ¿Vale? antes de, de reorientar las normales superiores si selecciono esta cara y esta cara y hago un split aquí fijaros que estas por ejemplo aquí sí me ha separado los, los tres normales pero en estas de aquí solo me ha separado dos normales ¿vale? y está considerando el, un promedio de estas dos caras que es esta línea que sale de aquí y me ha creado la normal correspondiente a esta cara de aquí vale sin embargo en estas me ha seleccionado las normales para en base a las tres caras que tiene el eh, adyacente es el vértice vale y si hago la opción merge las vuelve a unir todas de acuerdo Bien. Average lo que crea es un promedio. ¿vale? En base a las normales personalizadas o bien al área de la superficie de una cara o bien al ángulo de una de las, de las esquinas de nuestro objeto. ¿vale? Adicionalmente a esto también podemos copiar y pegar vectores. Si yo selecciono vértices y si selecciono este vértice, por ejemplo vale hago alt n y le digo que quiero copiar este vector si yo selecciono por ejemplo eh, vamos a tomar uno de estos este por ejemplo hago alt n y le digo que pegue el vector lo que hace es pegar los datos que tenemos de esta normal a esta normal de acuerdo Luego, si lo que queremos hacer es resetear eh, todos los vectores o los vectores que tengamos seleccionados, tenemos esta opción de Reset Vectors. ¿vale? Si selecciono todos, Alt-N, Reset Vectors, los resetea todos ¿vale? y los deja como estaban originalmente. Ya las opciones que nos quedan del menú de las normales, voy a poner el foco que no lo tengo, eh, estas opciones de aquí, eh, están orientadas ya para trabajar con modificadores eh, relacionados con las normales. Concretamente, eh, tenemos, perdonas aquí, ¿vale? Con estos modificadores de aquí, eh, en combinación con, la, con las opciones adicionales que quedan por revisar, eh, podemos eh, aplicar determinadas eh, acciones. Entonces, esa parte la vamos a ver cuando hable de los, eh, de los modificadores, que le voy a dedicar una sección completa a todos los modificadores y os iré explicando uno a uno. Entonces, cuando llegue a esos modificadores, ya vamos a entrar a ver cómo funcionan y cómo se compaginan con estas opciones que quedan por ver. Creo que con esto es más que de sobra, me he enrollado un poco, es probable que algunas cosas no hayan quedado claras del todo. Si es así, lo siento mucho. Eh, lo he intentado explicar de la forma más sencilla que he sabido hacer, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.